Gracias. ...quedaba por visitar una comarca esta semana... ...hemos estado en casi todas... ...y hoy nos vamos hasta la comarca de Las Villuercas... ...vamos a visitar Logrosán... ...que está entre Zorita y Cañamero... ...tiene aproximadamente 2.100 Logrosanos... ...y se eleva, se eleva sobre un cerro... ...el Cerro de San Cristóbal... ...la mina Constanza representa el pasado minero de esta tierra... ...y sus casas señoriales son parte de su patrimonio... ...celebran en diciembre una fiesta muy famosa... ...las luminarias... ...y de sus cocinas salen el ajo blanco y el cordero asado... ...y hoy está allí Sara Bravo para presentarnos... ...a los logrosanos más simpáticos y a los más chiquititos... Eso es, los más simpáticos, aunque podemos decir que hay vecinos simpáticos también que no han podido venir por trabajo y a los que no estoy tan contentas con ellos, que están durmiendo la siesta, que tienen que venirse, aunque ya sabemos que a medida que pasa la tarde se va juntando más gente. Y sobre todo hablamos de los vecinos más simpáticos, pero también de los más comprometidos con el medio ambiente. ¿Y por qué digo esto, Lola? Porque vamos a conocer ahora a una señora, se llama María, y es una de las que trabaja en la cooperativa de aquí de Reciclado, ¿verdad? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted sí. ha sido de las que no se ha quedado durmiendo la siesta? No, yo no, es que no duermo nunca. No. La siesta, así que... Ah, la siesta. No me nunca, nunca la, la siesta. Nunca. Pero si duerme por no, la noche, no, quiero no, decir. Sí, por la no, noche no mucho, pero duermo. Pues hay que dormir, María. Sí, oh, pues que dormir, María. Sí, el descanso es muy importante, no, es no muy importante. Bueno, comprometida con el medio ambiente sí. en una cooperativa de reciclado, ¿y qué nos vas a enseñar hoy? Pues vamos a hacer jabón. Casero, de lo normalmente que se hacía antes, usaremos todo producto recogido y lo reutilizaremos para hacerlo. Pues venga, vamos a empezar. Es aceite reciclado, bueno reciclado, es jabón casero usado, ¿verdad? Está usado ya. Jabón casero, es lo Lola. Estamos viendo ahora el aceite que usamos, que normalmente o lo tiramos y no hay que tirarlo, hay que reciclarlo porque con él se pueden hacer cosas como, por ejemplo, el jabón y un jabón robo, buenísimo robo, robo para la piel. Para los servicios no hay que tirarlo, se contamina mucho el agua. Es cierto, además muy buenos para la piel porque este jabón para qué es sí, bueno que María? Vale, vale para la psoriasis. Psoriasis. Psoriasis y las, psoriasis. Sí, las, las enfermeras cuando eh, hay accidentes y tienen costras las heridas. Sí. Te piden mucho para, para lavar la herida. Y para desinfectar. Esto es agua. Es. Echamos 5 litros de agua, 5 de, de aceite. O sea, la misma cantidad de aceite con el de agua. De agua, la misma cantidad. Vale. La que quiera hacerlo en casa puede partir la mitad sí. y echar las mismas medidas. Entonces, agua? usamos sosa cáustica. También, ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Sí. Con la sosa. Suele quemar. Vamos a echar. Entonces, echarle. aquí utilizamos un poquito... Un kilo, de sosa, un kilo, Lola. No es tan poquito. Claro, son cinco de aceite, son cinco sí. de agua y uno de sosa. De pero sosa. yo le quiero decir una cosa. Este jabón, ¿qué peso tendrá? Este, ¿cuánto, cuánto nos va a durar? Este dura mucho. Al final enseñaré desde hace mucho tiempo. Sí, pero se hacen en pastillas. ¿Cuántas en pastillas, pastillas, en pastillas pueden salir de todo sí, lo que sí, hemos un... hecho aquí? Bueno, depende según las pastillas la, que tú lo cortes. Bueno, de chiquititas de así, chiquitas. así más pues, o menos. Pues, y salen muchas. Uh, muchas. Sí, salen bastante vale y ahora qué hacemos después Yo utilizo esta herramienta sí. pero normalmente no hace falta que se utilice esta se puede hacer con esto con una vara mover vale esto es moverlo todo pero así. ahora lo hacemos con Ella la tiene nueva una batidora, batidora. con esto sí entonces, esto es un... una batidora <risa> larga lola <risa> una batidora moderna y entonces ya empieza a mover oye pero es un taladro que ha hecho usted es un taladro que se le ha hecho una varilla anda, anda lola, que no es algo que que se compre así sino que también ahora, se le ha hecho la varilla pa, para el jabón esto suele salpicar bastante y se pone caliente. ¿eh? El cacharro una vez que lleva un rato se pone muy caliente. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es seguir esto es seguir hasta que ya cuaja. Vale. Y cuando caja lo echamos en esa, otra, en esa caja que también es reciclado. Aquí hay que usarlo todo reciclado. Eso es importante. Para utilizarlo. Pero María Todas vamos a hacer cosas. una cosa. Le dejo por aquí dándole sí, sí. vueltas y vamos a seguir yo, conociendo yo más. Sigo. Ya yo sigo lo sigo y así vale. se va haciendo. Claro que sí, se va haciendo. Lo dejamos aquí a María con esta labor tan importante. El reciclado para nuestro medio ambiente. ...y seguimos con el medio ambiente... ...porque unos reciclan... ...pero otros disfrutan del medio ambiente... ...que tienen alrededor de esta localidad... ...estoy con Emilio, muy buena... hola buenas ...hace muy poquito has creado una empresa... Sí. Eh, ...de turismo ornitológico... ...sí, de turismo ornitológico, cicloturismo... ...y bueno, un poco de turismo de medio ambiente... ...es una empresa en el que bueno... ...él pone lo que son las bicicletas... ...el alquiler de bicicletas... ...y también bueno, pues hace ruta senderista... ...por estos lugares que podemos incluso ver... Eh, ...para la gente interesada y amante del medio ambiente... ...pero además, lo mejor de todo esto es que... ...bueno, pues ponen bueno, los aparatos técnicos... ...sí, es una aplicación, vamos, que en realidad la naturaleza está ahí... ...la cosa es que cuando son grupos grandes... ...cuando son, vamos con grupos grandes que no caben solo en la furgoneta... ...o tenemos que ir con un autobús... ...bueno, pues para no tener que esperar cada uno a mirar por el catalejo... ...cuando queremos ver un ave particular, ¿no? pues lo que hacemos es que lo ponemos en la en la pantalla. En la pantalla, Lola, que es lo novedoso. Que normalmente quien ve por el objetivo solo disfruta de la imagen, claro. pero aquí podemos disfrutarlo todo el mundo. Claro, ¿verdad? claro, claro. Eh, y además, al ser al tener aplicaciones, también podemos hacer, eh, también podemos hacer eh, ampliar la información, porque te puedes meter en internet, puedes incluso ver guías de aves, ver los sonidos, las tipos. ...tipos de aves diferentes ¿no? ¿Y cómo una se llama aplicación. tu empresa? Gruztours ¿Por qué? Gruztours pues de las grullas. grullas? Sí, porque... ...básicamente es porque... ...estamos en la zona de invernada de la grulla ...más importante de Europa claro, que ya prontito viene sí, ...por octubre dentro de un mes o por ahí... ...y entonces... ...lo que... ...hemos seguido las grullas siempre... ...y entonces una, una idea... ...era de poner la empresa en nombre de las grullas... ...un poco para... ...también atraer a ese turismo extranjero... O sea que Grus Grus es grus el nombre científico de la grulla, pues digamos que es una. una pues nueva fíjate, atorpella. la gente va a venir a ver las grullas dentro de muy poquito y seguramente que vendrá otra empresa para sí, que, que le enseñes todo lo que podemos ver y sobre todo disfrutar de esa ruta senderista. Eso, eso. Muchas gracias, Emilio, por gracias estar con nosotros. nosotros. Y nosotros, Lola, ahora llega el momento, fíjate, tenemos ahí a María, dale que te pego, menos mal que no es con el palo, porque si no imagínate toda ah, la tarde que ahí con, sigue, el palito, ¿vale? ya con el jabón. Ahí sigue, ahí sigue porque vamos a seguir viendo el proceso para elaborar. ...el jamón, o sea el jamón... El ja... ...ahora te diré yo, escúchame... Que es que ...te voy a decir por qué a he dicho ver. jamón... porque he hecho así y he visto por ahí algo, ya estoy dando alguna ah. pista... ...he visto un jamón y he dicho, mmm, se me va, jabón... ...vamos <risas> a seguir el proceso de jabón... De jamón lo vamos a probar en un ratito... Venga. ...y ahora mismo vamos a conocer algo de aquí, tradicional... ...es el traje típico que se llama refajo... Es un traje, bueno, pues que se perdió la tradición aquí en el pueblo, pero hace muy poquito han querido volver a, bueno, pues a, a, a recuperarla. A recuperarlo, sí. ¿Y en qué consiste? ¿Qué, ¿Qué partes son de este traje? Pues el parte eh, tiene sus medias, la, los pololos de abajo, aquí, su enagua, el refajo... La, la, Faltriquera. la faldiquera. La faldiquera, perdón, gracias. Y el, mantón. el mandí y el, mantón. y el mantón. Y lo han hecho ustedes además. Sí, sí, sí, sí. sí. Lo hemos hecho nosotros, la Asociación de Mujeres, Trajo para recuperar la tradición de aquí. Y hace cinco años la recuperamos y lo hacemos el día de San Mateo, ¿eh? nuestro ese patrón. San Mateo, que hace muy poquito. Caballero, ¿usted está apropiado también de refajo sí. de, o de traje de aquí típico folclórico? <risa> traje de aquí típico. Folclórico. <risa> folclórico. Y también viene un nieto. Sí. Mira qué guapo está, estás guapo, guapo, ¿eh? Sí. Sí, ay, sí, estoy muy guapo. Y por supuesto, bueno, pues la estrella, podemos decir, que eh, Toño y Pepe me vais a permitir, pero la estrella de ay, qué a cosita, por favor, Sara. De segador. Ay, qué Iba de Segador. Lola, si es que entre unas cosas y otras se nos salta nos esto de la maternidad, el instinto materno, sí, qué cosita. Pues mira, viene de Segador. Y viene a decirnos que aquí hay un traje típico también de Segador y que se lo ha puesto él antes que nadie, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto que sí. Y no solo se han vestido Toñi y Pepe, sino todas estas mujeres maravillosas que han recuperado esta tradición que estaba prácticamente perdida. Así que un aplauso por los pueblos que quieren conservar su tradición y para los que no han perdido quieren recuperarla nosotros seguimos el logro san con muchas más historias así que no se pueden mover bueno luego volvemos contigo y nos cuentas más cositas sobre el logro san a mí lo del refajo y la faldiquera y eso me gusta porque mira antes un poco pendiente nos ha presentado un señor pero nos ha dicho no no no no luego te lo cuento lola bueno, la... Sé que me has preguntado algo, pero con el ambientazo no me que hay aquí... No me extraño. Pues no te he podido escuchar, tenemos que esperar a que dejen esta emocionante... Porque esto es que están emocionados. Y yo también estoy emocionado, María, claro que sí. A ver, dime Lola, ahora te escucho. Que nos, que nos tienes que presentar todavía muchas historias. Y estoy viendo a esa señora, ya ha terminado el jabón, ya lo ha terminado... Bueno, lo traía ya hecho de casa, ¿verdad? Ah, bueno. Porque claro, como el proceso sí, sí, sí. está en largo, pero nos va a decir cuál es eh, el resultado, ¿verdad? Sí. A ver, María, lo que este, estamos viendo. Este es el resultado. Esto lo pico aquí. Pero a ver, este, este jabón para qué se utiliza, María? Este ¿Cómo es se puede dar? para lavar la ropa? Para lavar la ropa. la ropa. Te lo piden las ATS para las heridas que tienes accidente, lo que es la costra de las heridas y, y lo lava sirve para la orejas vale y este más blanquito que tenemos este aquí es que es más trozos más pequeños, porque se hizo para sin sí, para una cena ah, y un hicimos regalito. lo que es con un poco de molde y entonces la, lo que es los cortes y hice esos cuadritos sí. entonces lo que es más fresco lo paso por aquí que esto es una esa de hacer miga y yo la utilizo este Fíjate Este está no. más recién este es el, el de los trocinos más chicos y veis se queda porque está más seco y se hace... A se ver, queda y más... Huele algo. Sí, huele a, huele, a, huele huele. a jabón. Sí. A jabón. Sí. ¿Para qué se utiliza el para la, lavadora. para la utiliza, lavadora. Utilizamos alguna bolsa de esta, pero yo busco siempre lo de reciclar y bañadores viejos. Lo, Anda. lo, ¿Llena? lo lleno, lo ato y lo meto lo que es al, al tambor de la lavadora. Y ya, ¿Y ya tenemos, tenemos ahí un detergente la... natural. ¿Qué? Natural. Natural. Natural. Natural y bueno también para el tejido, sí, verdad? Sí, sí. María, muchas gracias. A usted. Me das un beso, sí, hombre. hombre, claro. Y dos también, gracias sí. por estar con nosotros y por enseñarnos Oye. a crear el medio ambiente reciclando. Dime, Lola. Tráete un poquito, un poquito de jabón, que lo probemos, a ver cómo sale la ropa con ese jabón natural. Venga, vale, yo se lo digo después a María, que nos deje un poquito para probarlo, para ver si es cierto que es bien bueno para la piel y también. ...para la ropa y ahora te voy a presentar a una señora, mirad... ...ella tiene 90 años... ...y no me ha quedado muy claro si realmente se llama María o Andrea... ...porque Andrea es como le pusieron y como, eh, bueno, pues... Eh, eh, ...figura en el registro, pero todo el mundo le llama María... Pero ...el registro y en todos lados ya donde estoy es Andrea... ...pero si sus hijas me han dicho que le llaman María... ...a ver, porque son bebé... ...las abuelas, una abuela me puso Andrea y otra... María. María, es que en aquellos años eran las abuelas las que hacían las los nombres, los, las que iban a dar de alta a la nieta, al registro, al registro. Oye, María, que me han dicho que usted es una mujer con carácter. Sí. ¿Por qué? Porque le digo, me dio mi padre. Vamos, sí, que lo tiene? Mi padre. ¿Y quién llevaba los pantalones en casa? Disculpe. <risa> ...su marido hacía lo que ustedes. No, ...ese era, era lo que yo mandaba... Sí. ...y ya está... ...y ya está... ...y, y le manejé... Desde, ...desde que me casé con él... ...le manejó... ...le manejé... ...eso... ...sí, sí, sí le he manejado... Le manejado y ...ya él, está, lo dice claro... Fuimos más a la de caballero ...a... ...a los años... ...y le dice que él no iba... ...que me fuera yo, que él no iba... ...que él tal y ahí, que él no iba... ...bueno, pues yo pues fuimos a los baños... ...y no, y... ...y le llevó, ¿y qué le dijo usted? ...usted que, misma... ...que él mandaba yo en él... ...y así es que, a los baños... <risa> ...a los baños... ...oye, María... Baños. ...yo llegué al hotel... ...sí, pero María, yo le quiero preguntar una cosa... ...que me han dicho que no solamente... ...mandaba a su marido, que en sus hijas... ...y en sus nietas también... No. ...en todas... <risa> ...en todas... ...ella lo dice sin tapujo... Y si digo yo. No. Escúcheme, María. Entonces, marimandona sí. de las de toda la vida. Así es como hay que ser. Yo defiendo. Tú eres marimandona. ¿no? Tú eres marimandona, Mandona. Yo soy marimandona también. ¿Sí? Pero por... claro que soy marimandona. Pues si sí, estoy mandando toda la tarde a toda esta gente de aquí. <risa> <risa> <risa> toda la tarde. Oye, pero muy bien, ¿verdad? Cuando vendíamos los borregos, cuando vendíamos los borregos, que yo estaba guardándolos, sí. cuando vendía los borregos al el merchan, y dice el Berchan, dice, ¿cuánto va a pedir? Dice, no, para la María que es la que manda. ¡Ay! <risa> para la María que es la que manda. María, ¿qué hace usted? ¿Qué está haciendo? Alforja. Alforja. Alforja para los nietos, aquí aquí. Tengo un montón. Ah, por aquí es que fíjate, lo estoy, lo estoy yo tapando. Esto es todo lo que hace María. Pero siempre le han gustado mucho las manualidades, ¿verdad? Toda la vida, de todas. Iba con las ovejas guardando el ganado, que estaba gu... trabajando guardando ganado, y yo me llevaba... Las labores me han vuelto loca siempre. ¿Y sabes quién me ha vuelto a mí loca esta tarde? ¿Quién? Usted, que me ha vuelto loca porque me encanta. y me va a dar dos besos, ¿verdad? Gracias María por estar con nosotros y por ser como es. Gracias. Eso, todo, eso, todo esto, todo esto, me está diciendo María, todo esto lo he hecho yo, lo he hecho yo, claro, porque María, a ver, aprendí a pintar, a pintar también, ah, de todo, coge la aguja como el pincel, ¿verdad? Oye, vaya madre que tenéis. Sí. Vale, vale un pueblo vale un pueblo vale un ¿verdad? Pueblo. pueblo entero que vale sí, y fíjate mira son las hijas de María el bisnieto de María Ajá. que está comérselo y otro bisnieto oh, bonito. Y otro, mira, qué bonito qué bonito usted sí que es bonita la generación completa de la familia y ese está... chiquitino que no se parece a su padre le digo <risa> <ríe> me encanta, María. La, la vea usted, le vea usted, le ve a usted ver a usted lo bonito que oh, no. Dice que no se pierda su padre, que tiene los ojos de, de su marido, ¿verdad? De su marido. María. Me encanta, María. <ríe> me, me, me estaría toda la tarde hablando con usted. Pero ¿sabes qué pasa? Que a usted le gusta jamón. No, yo no quiero jamón. Uh, uh no quiere jamón. Pues todo para mí, María, todo para mí. Todo para... Mejor porque así me lo como yo. No, no, yo no lo quiero. No, no lo no. quiere, no lo quiere. Bueno, para la gente que sí que lo quiera, María le dejo por ahí. Vamos a cocinar un plato, pero además lo vamos a emplatar en directo. Yo estoy con Santi. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, venga, ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos a preparar un secreto ibérico de bellota. Uh, Qué pinta con unas tiene? pinas láminas de jamón. Fíjate, Lola, uh, aquí está el secretito, lo vas a sacar a mismo. Es que son siete y cuarto de la tarde casi. A esta hora esto sienta Sara. Pues sienta, pues, como a las es? cuatro, Lola. <risa> como no, yo, a las cuatro. Yo ahora mismo tengo una hambre, solo de verlo... Sí, sí, una fíjate. Fina Unas final laminitas que sí, tenemos ahí sí, de jamoncito lo recién lo cortado, la recién la cortado, la recién la cortado la que lo vemos ahora. ¡Ay, qué pinta tiene! ...madre mía, pero si es que esto es gloria bendita... ...usted se ha abrido aquí cerquita, ¿verdad?... Para ver si cae alguna lonchita de jamón... ...sí, claro... <risa> ...igual que todos, todos queremos estar al lado... ...estamos emplatando este plato que nos está haciendo Santi... ...que es de jamoncito, finas láminas de jamón... De jamón ibérico de bellota... Mm. ...también... ...y a ver, ¿y por aquí qué tenemos estas salsas?... ...cuéntame un poquito... Este esto es un plato, mira, aquí tenemos... ...una reducción de martini rojo... ...que hemos sacado nuevo allí en el restaurante El Prado... Uh -huh. ...para el plato este... ...con un poquito de crema de castañas... ¡Mmm, ¿eh? qué rica! ...crema de leche... ...y luego al toque le damos final un poquito de... de bombón de... ...de fuat de pato. Fíjate, Lola, eh. bombón de bon... foie de pato. ¡Uh, qué rico! Tiene una pinta... Ya ves. Y, a Uy, ver... ponemos, y a ver... ...y a ver... ...y qué... Te... ...yo es que soy muy curiosa, voy a ver qué tienes ahí tapado... ...que lo sí, estamos viendo aquí. Una guarnición, una patapanadera, la vamos a poner de guarnición. ¡Ah, la Madre guarnición, mía. las patatitas! Ver... Y hoy también lo que nos está enseñando, aparte de un plato... Típico, Uy. también nos está enseñando a emplatar, Lola, que es muy importante porque la comida tiene que entrar primero por los ojos, ¿verdad? Ahí. Eso es, muy importante, la, eh, aparte de la preparación del plato, la calidad, el emplatado, ah. es muy importante. Ahora que vamos, ¿Vale? ahora vamos a ponerle unos pimientitos, del pi... ahí asado, ¿eh? como guarnición, ¿Vale? como ¿verdad? Guarnición, una patatita panadera. Quien quiera lo puede, pues, lo puede todo, todo mezclar. Todo, lo puede ¿verdad? todo mezclar, pero vamos, lo vamos a presentar nosotros. Ahí. ¡Ay, qué rico! ¿Qué pinta tiene, verdad? Sí, el perrero, el perrero, vente por aquí El perrero, ¿qué pinta tiene? Madre, si lo pillo como lo. Madre, qué rico ¿Verdad? Muy rico, tiene muy buena vista, ¿eh? Madre mía Con un bombocito de foie de, de, de pato ¿vale? mm. Y ahora le damos con un poquito de Para decorar Esta es la reducción del, del martini rojo ¿vale? ¿El martini rojo? En reducción, sí Oye, eso nos tiene que contar un día cómo ¿Vale? se hace Un poco Sí, nos lo tiene que contar un día cómo sí, se hace. Sí, sí, sí. Eh, eh, simplemente es reducir el, el, lo que es el, el, hasta que se beba todo el alcohol, se queme y le echamos azúcar. Bueno, ¿y esto dónde lo has aprendido? Porque Estos, trabajas, ¿verdad? Sí, trabajamos si estoy en el Complejo Rural del Prado y eh, vamos, eh, vamos, eh, vamos, eh, vamos con el jugando. Eso es. Vamos, ¿Vais eh, probando, vamos probando innovación. Vamos probando innovación, innovamos con el secreto, con el solomillo, con todo... Todos los productos nuestros de la región, y sobre todo aquí de la dehesa, tenemos la ternera, el cordero, el, el, el cerdo, o sea. Y el jamón. Y, y el todo fin. tiene que estar buenísimo. Oye, que fíjate que yo hoy, que yo hoy tengo que.. Bueno, sí. un cachito de jamón, eso sí. Porque claro, no veo. Estoy viendo por aquí, ¿sabes qué pasa? Que yo estoy viendo a ver si hay algún tenedor, pero no lo veo. Entonces digo, mira, pues, nada. pues un poquito de jamón. Por todo el equipo de por la tarde, sí, si sí, me lo permitís, sí, y por toda la gente sí, sí, de Logrosán. Sí, por todo no, el bien. equipo, pero la que lo prueba eres tú. Gracias, Santiago. A ti, a ti Y por los más peques. Lola, dime. ¿A ti te gustaría hacer las bodas de oro? Eh, bodas de oro que son 50 años. 50. Bueno, sí, claro, claro que me gustaría. ¿Te gustaría llegar a 50 años con una persona a tu lado? Y si es la misma, mucho, mucho mejor. Antonio y Antonia. No os olvides del nombre del otro, ¿verdad? No, no nos olvidamos, no. <risa> no se olvidan. No, no. 50 años casados. 56. 55 o 56, mira, aquí ya están, aquí ya están liándose. ¿Cuándo? ¿56 o 55? 55 y pico. Eso es. ¿Cómo se llevan esos 55 años? De maravilla. Oye, ¿se han casado otra vez? ¿A sí. ¿Otra vez a los 50? Sí. ¿Cómo Pero, lo celebraron? Estupendamente. ¿Mejor que la primera? ¿La quiere como el primer día? Igual, qué verdad. ¿Y usted? Está igual también. ¿eh? Eso te dicen de que el amor se pasa. El amor no se pasa nunca. ¿Cómo se pasa? Ya de nunca. mayor no tenemos que querer más. Pero es un es un amor más hermanado, como dicen. Un amor verdadero. ¿Cómo se consiguen llevar 50 años? Llegar hasta 50 años. Pues mira, aguantándose uno con otro lo que se puede. <risa> A ver, vamos a hacer una prueba. ¿Cuáles son las mejores virtudes de su mujer? Las mejores virtudes, la comida. Ay, sí. La comida. Pero a ver, algo más, aparte de la comida. Bueno, muchas cosas. ¿Y lo, me ¿Y lo mejor, la mejor virtud de su marido? Pues mira, que nos llevemos bien. Pero yo digo que si le gusta a su mujer por la comida se puede casar con Santiago, que hace muy buenas comidas también. Santiago no. Entonces, no. no. no. ¿No? Solamente me casé dos veces. Ah. La primera era de oro. <risa> bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Así y enhorabuena. Y sobre todo, ver cómo hay gente que llega a los 50 años. Eso. Enhorabuena Te por 56 eh? años juntos. ¿Se pueden, dar, se puede, acuerdo, ¿se bueno? pueden hacer un, dar un besito? Sí, sí. sí. Mira, ahí. ¡Eh! Ole. Ah, gracias por estar con nosotros. Y Lola, para poner el plato fuerte de esta tarde, tenemos aquí a Logrosan con Arte. Son dos chicas que nos van a bailar, bueno, pues parte de lo que hacen, del baile que representan cada vez que hacen una actuación. Es un grupo que se dedica, bueno, pues, a ruir, a, a enseñar a niñas pequeñas y también mayores. No han podido estar con nosotros por el tema de los horarios, pero sí nos quieren hacer una pequeña demostración de lo que saben hacer. Son Lole y Sonia, las, las chicas que están bailando. Vienen una chica, una profesora, a darles clases. Y fíjate que bien lo hacen, Lola. Pues con Logrosan, con Arte y con todos estos vecinos, Lola, nos marchamos el lunes, volvemos a la misma hora, a las cinco y media de la tarde. ¿Dónde vamos? ¿A qué localidad? A Cheles, con muchas más sorpresas. Pasad un buen fin de semana. Un beso fuerte para todos los Logrosanos que esta tarde han, demostrado que desde luego son un pueblo maravilloso el lunes